Buenas tardes, eh, nos hemos dado cita aquí en esta tarde un poco eh, tormentosa para, para tratar la presentación de un libro que nos trae prácticamente pues un isleño ya de adopción, eh, Juan Bustamante López, aunque eh, no sea en Huelva donde reside, pero tiene casa aquí en Isla Cristina desde hace más de 30 años, por lo que se considera un isleño más. Eh, y es una, es una ciudad a la que le tiene gran cariño y es su segunda casa dando, donde suele estar, dar, estar en muchas ocasiones es escritor con tres libros publicados con una de las editoriales más conocidas Círculo Rojo estos tres libros de son de autoayuda el primero titulado Y ahora qué son claves para superar una ruptura en el segundo ...trataba el tema de nosotros dos... ...cómo mantener la pareja... ambos presentado ya en Isla Cristina con anterioridad... ...y hoy viene a presentarnos el tercero... ...no hay dos sin tres... Eh, ...este es su último libro... ...ahora titulado Así no: ...errores al conocer a alguien... ...donde nos va a dar las claves de lo que hay que hacer... ...y evitar cuando se está conociendo a una persona... ...comenzó escribiendo en 2012... ...de manera casual... ...y tiene ya una amplia trayectoria en medios de comunicación... ...interviniendo en televisión, radio y periódicos... ...tanto de Huelva y provincia... ...como incluso fuera de ella... ...donde tiene su propia sección... ...cada semana en una radio de Sevilla... ...su primer libro de superar una ruptura... ...ha aparecido en alguna ocasión... ...como uno de los más vendidos en las páginas del Corte Inglés... Sus libros están a la venta en las páginas más importantes conocidas como Amazon, el Corte Inglés o la Casa del Libro. Además de escritor, también es fotógrafo, especializado en modelos y paisajes. El pasado año realizó su primera exposición en Huelva y próximamente expondrá sus trabajos sobre nuestra tierra aquí en una exposición titulada Paisajes de Isla Cristina. O sea que ya como primicia avanzamos que en abril... ¿Verdad? Y si no llueve, Juan, <risa> que con que aunque llueva, aunque llueva, nos daremos cita a la Galería Municipal de, de, de Arte para mmm, contemplar y disfrutar la exposición de, de Juan en su faceta como fotógrafo. Pues, por mi parte, queda presentado el autor. Os paso la palabra, no sé si... Buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer la presencia de los que estáis hoy aquí y a los medios de comunicación. Que bueno, con esta situación que tenemos de la pandemia, muchas veces lo que nos queda para poder emitir después, a posteriori, en el Facebook de, de Cultura y Festejo, pues todos los actos que tenemos para poner en valor el, el trabajo ¿no? que hacen aquí, en este caso, pues, pues Juan Bustamante con, con la presentación de su, de su tercer libro. Es importante sobre todo el arroparte, ¿no? el acompañarte y si es comprándote libros mejor todavía, ¿no? que es el objetivo principal que tú tienes ¿no? con, con esto de, de, de crear, ¿no? porque un libro es una creación, que sale de, de un trabajo que llevas mucho tiempo preparando y que al final queda plasmado en, en esas páginas. ¿no? Sí que es verdad que es una temática interesante, ¿no? que hemos estado hablando antes ahí, que muchas veces pues no, ...no nos paramos a pensar cómo serían las relaciones sanas... ...sino simplemente nos dejamos llevar y cometemos muchísimos errores... ...que como bien dice el libro es un manual, ¿no? ...que nos ayudaría a que muchas de, de los errores que cometemos... ...en las relaciones personales, pues se podrían solucionar... ...y, y evitar muchos mucho problemas y disgustos, ¿no? ...que nos llevamos muchas veces con las personas. Como bien ha comentado Franci también tenemos próximamente contigo... Una, ...una exposición y bueno, es de agradecer, ¿no? ...que que tu dedicación se vea plasmada aquí en Isla Cristina, lo dejemos en nuestro archivo cultural y que bueno la gente pueda disfrutar, ya sea con la con el libro o con la exposición cuando lo haga. Sin más, darte las gracias por estar aquí un día como el de hoy, que la verdad que tampoco acompaña, ya no es la situación del COVID, sino también la situación climatológica. Y bueno, pues nosotros, igual que tú presentas el libro, pues también queríamos tener un un detalle contigo pues, sobre un libro de Isla Cristina para que lo tengas en, en el recuerdo Muchísimas gracias Y un, y un recetario de, de pescados y de cosas también de, de Isla Cristina sí, también, Muchas gracias, sí, sí, una buena tapa que me voy a tomar con esto sí. Muchas gracias, bueno, verdad. Pues nada, ya te dejamos a disfrutar todo el mundo con la presentación que nos ha presentado, preparado Bueno, eh, lo primero, muchísimas gracias a todos por venir. Sois unos campeones porque como está el día, la verdad es que tiene mérito, ¿eh? Porque he tenido la mala suerte de que he cogido el día, que está peor. Pero bueno, el tiempo es así. Me voy a quitar la mascarilla ya. Estoy bien, no tengo virus, ¿eh? Podéis pues estar tranquilos. Y bueno, la verdad es que eso, que, que bueno, que es un esfuerzo muy grande, que lo agradezco un montón. Y bueno, quiero en primer lugar, pues no solo daros las gracias a vosotros, también... A mi amiga Pilar, que gracias a ella, que ha tenido mucho que ver en esto, estoy aquí. Así que ella es culpable, entre comillas, también de que yo esté aquí. Y bueno, por supuesto, pues muchas gracias al Ayuntamiento de la Cristina, aquí a, a la representación, gracias por darme la oportunidad de estar aquí en mi casa, porque es mi segunda casa. Como bien habéis dicho, efectivamente, yo llevo eh, más de 30 años con casa aquí, en las torres, que os sonará, en el Turbarán, para ser exacto. ...y qué os voy a decir, porque soy un isleño más... ...que yo soy el que ya dice lo de chica la papa y esas cosas... ...o sea que yo, yo ya soy de aquí prácticamente... <risa> ...no, la verdad es que tengo muchos recuerdos aquí maravillosos... ...me acuerdo de, de cuando, bueno, cuando salía de pequeño... ...bueno, de joven, aquí muy cerquita, en la alburraca... ...cuando venía aquí a bailar a la burraca. ...me acuerdo de ir con mis padres frente de mi casa, a los Lalos... ...o sea, fíjate si tienes años, lo que estoy contando... Y la verdad que tengo mucho, muchísimo cariño a este sitio y, bueno, y es que soy medio de aquí, es que soy medio de Huelva, medio de aquí. O sea, que yo defiendo a Isla Cristina siempre, me encanta, aquí siempre estoy muy bien, muy cómodo, muy a gusto. Y, bueno, pues vengo a traeros este libro de errores al conocer a alguien. Voy a explicar cuáles son esos errores para que cuando conozcáis a alguien, pero cuidado, los que tenéis parejas no conozcáis a nadie, que luego me echáis la culpa, de que por mi culpa <ríe> yo no tengo nada que ver, ¿eh? Vale, y voy a contaros los errores, vamos a empezar y bueno, pues espero que os guste, que os entretenga, que os sirva y bueno, ya que habéis venido, hombre, que menos, ¿no? Así que bueno, voy a empezar comentando. Eh, Eso que estáis viendo ahí, lo que estáis viendo son, son mis tres libros. El primero fue, como, como muy bien habéis comentado, como bien han comentado, el de ¿Y ahora qué? Que claro, es para superar una ruptura. Eh, lo escribí en el año 2012, lo presenté en el 2013 Estuve aquí en el patio de San Francisco presentándolo. Eh, el segundo libro es el de nosotros dos, cómo mantener la pareja. Eh, cosa complicada hoy, pero lo intento por lo menos. Y más con estos programas que hay ahora de las tentaciones y estas cosas. Yo creo que ese libro es imposible, pero bueno, por si acaso. Y el tercer libro, que es este que estoy presentando y que vamos a hablar de él de reconocer a alguien esto que veis aquí son mis apariciones en los medios, como podéis ver pues he estado en muchas televisiones tanto en Huelva como en la provincia eh, ahí aparece a la derecha en medio el twitter oficial del Ayuntamiento y la Cristina cuando estuve aquí presentando uno de los libros y bueno, estaba en televisión, estaba en radio, estaba en periódico eh, eso que aparece ahí del corte inglés es lo que, lo que, comentado, lo que habéis comentado de, de los libros más vendidos eh, bueno, durante un tiempo fue más vendido, y fue el de la ruptura, eso quiere decir cómo está la sociedad, o sea, eso quiere decir la de cuernos que hay. Y bueno, vamos a empezar. Eh, vamos a empezar hablando de… me encanta este momento Julio Iglesias, ¿eh? la verdad. A ver, se me ha quedado enganchado esto aquí, a ver si llego ahora, ahora, ahora, perfecto. Vale, eh, a ver, empiezo. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta cuando se conoce a alguien? Pues lo primero es que hay que asegurarse y si estás preparado para conocer a alguien. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que empieza a conocer a alguien, pero primero no se para a pensar. Oye, pero yo ahora mismo eh, tengo ganas de conocer a alguien. ¿Me apetece? ¿Estoy preparado o preparada para conocer a alguien? Y hay mucha gente que empieza a conocer a otra persona, pero sin pararse a pensar en su situación sentimental. Hay gente, ya sabemos lo que suele hace mucha gente, que es que va de uno a otro, va saltando de uno a otro termina una relación y a la semana ya está conociendo a otra persona y todavía no se ha terminado de desintoxicar de la otra persona ¿qué pasa? que lógicamente luego, luego pues va mal luego se empieza a agobiar entonces primero hay que asegurarse de estar preparado si, o sea, si puedes conocer a una persona si tú te ves capaz de conocer a una persona luego otro de los puntos es que no todo es el físico que esto me hace mucha gracia porque como ya sabemos todo el mundo suele ir al físico hoy, hoy lo estamos viendo en los programas de, esto de la televisión a ver, uno que es muy famoso en cuatro, creo que lo echan ahora, que presenta José Vázquez, por pues no decir el nombre del programa. ¿A qué van? Al físico. Los tíos petaditos y las mujeres cuerpo 10. Y es como que parece que si va una mujer gordita no vale. Entonces, es una gran falta de respeto. Y, y bueno, no te quedes solo en el físico cuando estás conociendo a alguien, porque a lo mejor la persona que no tiene tan buen cuerpo resulta de que luego es quien más te quiere, quien más te respeta y quien realmente te demuestra que está contigo pues la gente parece que no se entera de eso pero bueno otra de las cosas es que no hay que ir con prisa esto es una de las cosas que cuento en el libro, algunos de, la, de los ejemplos que me han pasado cuento en el libro que por ejemplo eh, con una que estuve conociendo eh, pues resulta de que empezamos a hablar quedamos y a la semana ya me metió en su casa y a la semana ya me presentó a los padres y ya me dijo que me quedara a cenar y hasta a dormir o sea, ¿cómo metes tú en tu casa a alguien de una semana y cómo te vas a quedar a dormir? pero si no sabes quién es, no conoces a los padres los padres no te conocen a ti o sea, ¿en qué estamos pensando? es una locura total bueno, pues hay gente que a la semana ya conoces a los padres ya ha en su casa y no te ha buscado la fecha de la boda porque vamos, porque por poco entonces la gente le veo hoy con mucha prisa cuando están conociendo a alguien le veo siempre con mucha prisa lo quieren todo ya no sé si habéis visto mucha gente en el Facebook que conocen a alguien y a, la, a los cinco días ya suben fotos juntos. Ya pone... María tiene una relación con Antonio. Y pone, lo mejor que me ha pasado en mi vida. Ha llegado y me ha llenado de felicidad. Y es todo como, oh, madre mía, qué bonito. ¿Dónde vais con tanta prisa? ¿Por qué corréis tanto? Y es gracioso porque esta gente que dicen tanto que qué bonito todo y que ha llegado a mi vida... Después al mes se están poniendo a París. Han quitado todas las fotos es un desgraciado, es un tal, es un cual por ir demasiado rápido. Entonces, ¿también qué hay que hacer? Pues conocer por dentro. Voy a coger el láser, que es mejor. Conocer por dentro, esto de aquí, conocer por dentro. Conocer por dentro es eso, que tú veas a esa persona cómo se comporta contigo, esa persona cómo reacciona, cómo habla, cómo piensa, qué hace, qué, qué no hace, qué dice. Porque si te quedas solo en el físico, luego pasa lo que pasa. ¿Cuántas de vosotras habéis salido una noche...? habéis ido a, aquí a, por ejemplo a las cañas a tomar algo y os ha venido uno porque os ha visto que sois muy guapa y tenéis buen tipo y él no se ha preocupado en preguntarte qué, está, o sea, qué es lo que te gusta o qué haces o qué te pasa o, o qué sueles hacer, nada él directamente empieza, oye pues a ver si nos vemos a ver si tomamos un café, ya va directamente a eso ¿qué pasa? que luego lo conoces y te das cuenta que, que es un petardo de tío y que iba lo que iba, y dices tú, bueno, o él te conoce a ti y dice, sí, muy guapa, pero después me quien la trague. ¿Por qué? Porque va a lo que he dicho antes, va al físico, ¿no? Y luego eh, el otro punto es que hay que pensar en el futuro. Pensar en el futuro es decir, yo me veo con esta persona, o sea, yo con esta persona que estoy conociendo me veo compatible, yo me veo me imagino un futuro estando con esta persona... Mm, tendrás que pensarlo, a ver, que a lo mejor después no acabáis juntos, pero por lo menos mm, que veas tú si esa persona puede ser o no puede ser compatible contigo, y eso se va viendo, ¿no? Esto es otra de las cosas ahora que comento en el libro, que es conocer por Internet y el móvil. Esto es hoy un gran clásico. Eh, páginas de conocer a gente. A ver, Yo siempre he dicho, y lo pongo en el libro... ...que no pasa nada, que se pueden usar las páginas para conocer a gente... ...ya sabemos las famosas estas, ¿no? que si el Tinder, el Badoo... ...las aplicaciones estas de... que hay por el móvil... ...pero hay un gran problema... ...por un lado es muy bueno... ...porque conoces a mucha gente... ...en cualquier momento, desde el móvil, desde tu casa... ...pero ojo, es muy malo... ...porque lo mismo que te están conociendo a ti... ...están conociendo a 50 más, o a 100 más... ...entonces tú eres uno más entre un montón, o una más entonces el que si tú subes una foto si eres una mujer subes una foto te empieza a hablar uno y te empieza a regalar el oído que guapa eres, que no sé qué, no sé cuánto pero es que a lo mejor se lo está diciendo 50 más entonces mmm, cuidado con eso y además como van, como he dicho antes, mucho al físico eh, a mí no me gustan nada esas páginas porque es que mmm, ponen una foto y creo, si no recuerdo mal que era dándole para la derecha, ¿no? si te gusta y para la izquierda si no te gusta algo así era o sea, yo pongo una foto mía ...y si la pongo en pijama me hacen... ¡piu! ...para la izquierda, no me gusta... ...bueno, pero es que yo a lo mejor soy un tío con el que estás... ...y yo te acompaño, yo te ayudo, yo te escucho... ...¿por qué me haces así? porque estoy en una foto en pijama... ...y si subo una foto así que voy un poco más arreglado... ...entonces sí me das para la derecha, ¿no? ...es como descartar... ...y descartar mmm, de manera injusta... ...porque tú me estás descartando... ...pero sin saber nada de mí... ...no sabes cómo soy... ...no sabes si soy cariñoso, si soy simpático... ...si soy una persona que realmente... ...con la que se puede tener algo serio... Bueno, pues, sí, no, sí, sí, no, no, no, no. Entonces, no me gusta nada. Entonces, conocer por páginas de conocer gente, por redes sociales, que también se hace hoy mucho, por el Facebook. ¿Cuántos mensajes habéis recibido por el Facebook? ¡Ping! Hola. ¿Y este quién es? Uh, hola. Me suena tu cara. ¿Me suena tu cara de qué? Antonio Pérez de Valladolid. ¿Cómo te va a suena mi cara si estoy en la Cristina? ¿Desde cuándo? Es imposible, ¿No? Pues lo mismo, Hay mucha gente manda la petición de amistad, que os habrá pasado, seguro que os han mandado petición de amistad, gente que nos conoce, lo mismo. ¿Y este quién es? ¿O esta quién es? Pues por redes sociales, también lo hace mucho la gente hoy. Entonces, tened cuidado también eh, cuando hacéis esas cosas, que no sabéis con quién estáis hablando ni sabéis nada. Entonces, es peligroso, un poquito peligroso. Y lo que he dicho por aplicaciones de móvil, que lo comentaba antes, ¿vale?, Seguimos avanzando y ahora voy a hablar de esto de las relaciones gato. ¿Qué diréis? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto de las relaciones gato? A ver, cuando estáis conociendo a alguien, hay gente que se comporta como si fuera un gato. Cuando habéis ido por la calle, no habéis visto a un gato y cuando os acercáis al gato, ¿qué hace? Se va. ¿Vale? Y cuando vosotros os vais para atrás, el gato viene. Pues hay gente que es así, que se comporta igual que tiene desconfianza porque el ex o la ex le hizo de todo y allá pues no se fía ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú vas a conocer a esa persona no se fían. Entonces se echa para atrás. Y es como, ay, es que como me han hecho daño. Y digo, joder, a todo el mundo nos han hecho daño. ¿no? A mí, a este, a este, al otro, al otro, a todo el mundo. Pues tienen desconfianza, tienen miedo, porque se creen que porque el ex o la ex le puso los cuernos, ya se lo vas a poner tú ya directamente, pues es como no, es que mi ex me engañó con otra o, o es que mi ex me engañó con otro y ya es como, no me lo vayas a hacer tú a ver no tengo por qué hacértelo es verdad que hoy está la cosa muy mal todo el mundo engaña, todo el mundo miente todo el mundo por las redes sociales lo que he dicho, está hablando contigo está hablando con cinco más pero no tiene por qué ser que te lo va a hacer no es una persona que tiene inseguridad que no tiene nada claro y son personas cambiantes Cambiante es que un día está muy alegre y está muy feliz y otro día está muy distante. Y estoy hablando en general, ¿eh? tanto hombre como mujer. Personas cambiante Y tú dices, ayer estaba muy feliz conmigo tomándose aquí en el Capitana, tomándose conmigo una copa... ...y el día siguiente no me escribe. ¿Por qué? Si no le he hecho nada. Pues son personas cambiantes. Personas que cambian mucho. Entonces, eh, cuando vayáis a conocer a alguien, si se comporta en modo gato que menos mal que no he dicho modo gata, modo gata suena más suena raro, En <risa> modo gato, ¿eh? <risa> si se confronta en modo gato, eh, pues oye, no conviene, este tipo de personas no conviene conocer, porque claro, ¿qué seguridad te está dando? Ninguna, ninguna seguridad, ¿no? Eh, ahora eh, voy a hablar de esto, del tema de, como he comentado, el móvil y redes son armas de doble filo. ¿Por qué? Todo esto que veis aquí raro, ¿y esto qué es? Lo voy a explicar. A ver, los problemas suelen pasar antes de conocer a alguien, durante el momento de conocer, y después. ¿Por qué? Antes de conocer a alguien, porque como no conoces a esa persona, esa persona, como he dicho antes, desconfía de ti. Entonces, eh, imagínate, te ves en línea en el WhatsApp, que el WhatsApp, eso tiene WhatsApp, nunca mejor dicho, te ves en línea y ya piensa con quién estará hablando porque le estoy escribiendo y no me conteste estas líneas y ya empieza mucha gente a montarse a la película por pues estar hablando con otra o con otro, vale, y ya empieza el problema. Durante no voy a decir la relación, durante el conocimiento, lo mismo. Como tardes en contestar, que eso es otra cosa que me llama mucho atención. Como tú le mandes el WhatsApp a alguien que estás conociendo y tardes en contestar, ya hay problemas. A mí me pasó un caso y no hace mucho. ...que estaba conociendo a una, iba para el gimnasio... ...porque yo iba por la mañana al gimnasio... ...¿vale?... ...y yo iba con el móvil... ...y iba hablando con ella por el whatsapp... ...y yo iba por la calle y se me quitó el cordón del zapato... ...dejé el móvil apoyado un momento... ...o sea, cogí el móvil... ...lo dejé apoyado en un coche un momento... ...para ponerme los cordones... ...me agaché a ponerme los cordones... ...tardé creo que fueron... ...15 segundos... ...y cuando yo cogí el móvil me encontré... ...un texto así, de grande... ¿Qué pasa? No me contestas con quién estarás hablando, mira, me parece muy poca vergüenza, yo esto no lo admito porque ya estoy harta, no sé qué, y digo, Dios mío de mi vida, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y le dije, mira, perdona, que es que iba para el gimnasio y se me han quitado los cordones y me los he puesto. Sí, claro, todos los tíos sois iguales, soy unos mentirosos. Digo, madre mía de mi vida. Dios mío, yo me quedé asustado. Pues cosas así, problemas en el antes, durante y después ya, ¿para qué os voy a contar? Después de, de estar con alguien, o sea, de haber terminado con alguien, el WhatsApp, tela. Que si, si cambias la foto, ya está la tu ex pendiente. Hostia, ha cambiado la foto. Como pongas ya de estado, mmm, qué bien estuve ayer o qué bien lo pasamos, en plural, pasamos, ya es como pasamos. ¿Con quién? O sea, terrible, ¿eh? de verdad. Y el día que pongan el WhatsApp, Antonio escribiéndose con María en la Tercera Guerra Mundial del tirón, vamos, seguro. ¿Vale? Eh, después, esto que he puesto aquí es... mucha gente comete el error de dar el móvil rápido. Esto también lo veo mucho. Conoces a una persona y al el mismo día te da el móvil. O sea, te pones a hablar con esa persona por una red social o por el Facebook y a los 10 minutos te está dando el móvil. Venga, vamos a pasar al WhatsApp. 652 no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Y digo, le está dando tu móvil a un, a un desconocido, a una persona desconocida no lo entiendo bueno, pues le da que el móvil luego empiezas a mandar fotos que esto ya me parece brutal o sea, te pones a mandarle fotos a una persona que acabas de conocer y e incluso ya hay gente que le manda fotos un poquito sugerentes y digo, por favor ¿esto qué la foto, la típica foto, ¿no? delante del espejo, como ritos posando como ritos o el hombre en plan aquí estoy, increíble ¿eh? de verdad, increíble y, y luego, incluso, la, como he dicho antes, la sube a las redes... Una persona, que has conocido de hace una semana... ...y se pone a subir fotos a las redes. O sea, contigo. Tomándose allí, en la, la punta de caimán. viendo el atardecer, una fotito, Con mi cari, viendo el atardecer. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué cosa más romántica! Y tu cari al día siguiente, o tu cari el día anterior... ...estaba ahí en las cañas, bailando con otra. O en el pipi, entrándole a otra. Ese es tu cari. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿eh? ¿eh? Luego, todo el día está en el WhatsApp, eso es otra cosa. Mucha gente que empieza que empiezas a conocerle y se lleva todo el día escribiéndote. Os cuento otra de las cosas que me pasó. Todo esto es real, ¿eh? No lo estoy contando aquí. de eh, Una que estaba conociendo eh, empezaba todo el día a escribirme desde por la mañana hasta por la noche sin parar. Empezaba. Buenos días, buenos días. ¿Qué está haciendo? Pues nada, aquí me voy al gimnasio. Vale, pues yo me voy a levantar, voy a desayunar. Vale, perfecto. Voy a ir a comprar. Venga, estoy saliendo de casa, estoy comprando. Voy al Mercadona, que me hace falta no sé qué, en el Mercadona. Estoy en el Mercadona, estoy pagando, voy para casa, ya he llegado a casa, voy a hacer de comer, estoy haciendo de comer, ya he terminado. Digo, madre mía, madre mía. Digo, ¿esta chiquilla es capaz de ir al cuarto de baño? capaz de ir al cuarto de baño y decir, estoy en el baño estoy empujando, uy, espérate uy", y después, una fotito, toma ahí lo tiene lo que he soltado, <risa> por favor yo le dije, mira, ya vale, ¿eh? basta no quiero saber nada más, me estaba retransmitiendo todo, al momento minuto a minuto, estoy comprando ya he comprado, estoy en la caja, ya he salido ya voy para casa, ya estoy en casa digo, por favor, ¿eh? basta, basta no quiero más, bueno pues me ha pasado eso y luego, eh, lo mismo, el mal uso de Facebook, que lo he contado antes, eso, subir fotos, decir que estás con alguien, todas estas cosas, ¿vale? Y esto de aquí, lo que he dicho, que resumiendo, todo el día mandando mensajes, todo el día llamando, eh, que eso es otra. También hay algunas que parece que la han vacunado con la aguja de un tocadisco, porque no veas. Se ponen a hablar contigo, menos mal que tenemos llamadas ilimitadas, ¿eh? Porque si no la factura iba a ser uff, telita, ¿eh? Lo publican todo y ¿qué pasa si haces esto? Todo el día mandando mensajes, todo el día llamando, todo el día publicando y todo, pues que se produce la pérdida del interés y acaba en fracaso, porque claro, la otra persona se es harta de ti. Todo el día llamándole, todo el día mandándole WhatsApp y todo el día publicando, pues se acabó. Por eso va hacia abajo la, la flecha, ¿vale? Esto eh, esto de lo que puse aquí es de, de no ser un juguete, esto es de no ser un juguete es que la otra persona está disconforme con todo hay gente que no se conforma con nada ¿vale? y hay gente que tú mm, te pones a, a hablar con ellos y a contarle cosas y no, no están de acuerdo con nada ¿salimos? no, no me apetece bueno, pues vamos al campo, no, tampoco, a la playa, tampoco joder, pues ya me dirás tú qué hacemos tú dirás después, te dice ahora sí, ahora no ¿ahora sí me apetece ir? ¿al rato? no, mejor no Después otra vez, bueno, podemos echar un paseo, Ojo, de verdad, ¿eh? ¿eh? no lo tiene nada claro, Que pues sería más o menos lo mismo, se aprovechan de ti porque eso, es eh, un juguete que es que quedan contigo cuando les interesa o les conviene, por ejemplo, si le gusta ir al fútbol, pues te dice, o bueno, voy a poner, le gustan los carnavales, viene aquí, quiere ver la cabalgata de carnaval de aquí del domingo, y a él le gusta y a ella no le gusta. Pues él, claro, ahí está encantado. A ella no le gusta, pero él dice, venga, vamos a ver a caballo de gata de carnaval y luego comemos. Y es como, voy a aprovecharme, le voy a chantajear para que se venga conmigo a eso. Tienes que tratar de respetar lo que pongo ahí. Tienes que ser una persona que cuando tú mm, estás conociendo a alguien, que esa persona te respete en todos los sentidos, ¿vale? Que no juegue contigo, que no te utilice. Todo eso lo tiene que hacer porque si no... Va a acabar mal, seguro. Eh, bueno, hablo ahora del cubo de basura. Ya queda poco. El cubo de basura le llamo yo a la gente que estás conociendo y pagas el pasado de esa persona. Es lo que he dicho antes de lo de los ex. Se producen discusiones y peleas. El cubo de basura es, te estoy conociendo, que también me ha pasado, y como mi ex me gritaba, pues ahora te grito yo. Como mi ex... ...no me cogía de la mano... ...ahora yo no te cojo de la mano... ...como mi ex desconfiaba de mí... ...ahora yo desconfío de ti... ...y me pongo a mirarte el WhatsApp, el Facebook... ...y las redes y demás... ...o sea, es tú pagando lo que le hizo la anterior... ...o la anterior... ...¿vale? ...los problemas... ...pues lo mismo, los paga contigo... ...en el trabajo viene que ha tenido un mal día... ...y como ha, ha estado mal y le, le ha ido mal... ...pues se pone a hablar contigo... ...y si en el trabajo ha tenido problemas grita a ti o sea, viene y dice cariño, ¿qué, qué tal te ha ido? Ah, bueno, yo tenía días malo. ¿qué vamos a comer? yo qué sé, haz lo que te da la gana a mí me deja ¿sabes? y es como hostiazo, ¿yo qué te he hecho? ¿sabes? pues lo paga contigo eso también lo hace mucha gente desgraciadamente y luego eh, pues tú eres más perjudicado porque, claro estás conociendo a esa persona pero te sientes atacado y como una marioneta es decir, bueno esta persona está haciendo conmigo lo que quiere entonces cuidado con eso también eso no se puede permitir ¿vale? Y bueno, vamos, llegamos a la parte final, que es lo más importante, que voy a comentar todos estos que son los errores que digo en el libro. Y empezamos con el primero, que sería, como he dicho antes, todo muy rápido. Ya lo he dicho, cuando estáis conociendo a alguien, dejarse de a la semana, o incluso antes porque va muy bien, de empezar a subir fotitos, de poner estado, de los corazoncitos y todas estas cosas tan bonitas, tan románticas que pone la gente. Esperarse, conocerse, cuando llegue el momento ponéis lo que os dé la gana, pero primero conocerse bien, porque como empezáis a correr, todo, yo siempre digo que todo lo que sube muy rápido baja a la misma velocidad, y eso le pasa. Otro de los errores, lo que he dicho antes, todas las redes sociales, lo que he comentado, ¿vale? poniendo en, en las redes que si ya estamos juntos, que si te quiero mucho, que si eres el hombre de mi vida, hablamos de mi vida, y que si Antonio tiene una relación con María, pero a ¿dónde vais? Si no conocéis a esa persona. Después, otro gran error, hablar de los ex. Esto es importante, ¿eh? Hablar de los ex. ¿Cuánta gente habéis estado conociendo y os han hablado del ex? Porque estuve con no sé quién, porque duramos no sé cuánto, porque terminamos por esto, y tú te quedas pensando y dices, bueno, pues, y amigo, me importa. O sea, ¿por qué me hablas de tu ex? Si tu ex no lo conozco ni me conoce a mí, ¿y de qué sirve que me hables del ex? Si ya aquello terminó y pasó, entonces, ¿para qué? ¿Para qué quiero yo saber eso? Entonces no habléis de los ex... ...porque es lo peor que podéis hacer... ...porque lo que estáis haciendo es mezclando el pasado con el presente... ...y si estáis conociendo a alguien y le empiezas a contar... ...que estuviste con tu ex... ...un día aquí en la Cristina paseando... ...por la playa de la gaviota... ...pues se queda así y dice... ...vale, pero yo esta noche me voy a dormir igual... ...o sea que como que me da igual... ...¿vale? Otro... ...siempre junto, otro error... ...conocéis a alguien os gusta mucho... ...y qué hacéis todo el día juntos... ...vamos a comprar... Vamos a cenar, vamos a comer, vamos a pasear. A ver, tendréis que hacer vuestras cosas, ¿no? Digo yo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? Imaginaos que tenéis que ir a haceros la cera. que pinta el chaval haciéndote la cera? Que se va a poner a mirar cómo te duele con los tirones. Tendréis que hacer vuestras cosas y tendréis que estar, ¿no? Pues eso, cada uno en su... Tener su espacio, que es muy importante. El otro error, siempre encima, que lo he contado antes, todo el día, pim, pam, pim, pam, pim, pam, venga mensaje, venga mensaje. A que os ha pasado a más de alguno y más de alguna, que os han estado mandando mensajes, pim, pam, pim, pam, pim, pam, todo el rato, y tú diciendo, joder, que tengo que poner la lavadora, que tengo que hacer la comida, y pim, pam, pim, pam, pim, pam. Uff, eso es terrible, ¿eh? agobia y cansa. Ya es que pones el movimiento en silencio y, y lo dejas y dice, mira, paso. Y le mientes, claro, le dices, no, es que estaba en el cuarto baño, es que me estaba duchando es mentira, no te estaba duchando, pero estaba harto o harta eh, el otro error el futuro planeado, y eso que también me ha pasado a mí de estar con alguna y decirme la he conocido por ejemplo en febrero y me ha dicho, pues cuando llegue navidad eh, iremos a cenar no sé dónde, con mis padres ¿cuando llegue navidad? estamos en febrero y ya me estás hablando de navidad vete a saber si llegamos a verano pues ya te está diciendo cuando lleguemos a navidad O sea, ¿dónde vas tan, tan lejos? espérate ...relájate, vamos... ¿no? Pues ...por eso no le digáis a nadie que acabáis de conocer... ...oye, pues el año que viene nos iremos a... ...yo qué sé... ...iremos a comer aquí a la playa central... ...bueno, espérate... ...a lo mejor no llegáis a eso... ...no ni a los carnavales... ...o sea que fíjate tú... Eh, ...después... ...otro error es cuando es, la persona es demasiado cariñosa... No, ...nos ha pasado eso que me he conocido a alguien... ...y desde el principio ya está diciéndote hola Cari hola mi amor hola princesa hola rey hola no sé qué vengan cosas bonitas y vengan iconos de besitos y vengan y yo madre mía esta persona no me conoce ya me está poniendo tanto cariño esto no puede ser eh, lo de pagar los platos rotos eh, lo mismo que he comentado antes pero en este caso nosotros que no lo hagamos que cuando estás conociendo a alguien no le hagas pagar a la otra persona nada porque no tiene ninguna culpa ¿vale? entonces cuida con eso eh, y ya hablamos de los últimos, insistir. Insistir me refiero a cuando estás conociendo a alguien y no le ves actitud o ganas, ¿para qué te vas a poner a insistir? O sea, ¿de qué sirve? Si tú te pones a escribirle a alguien que acabas de conocer y ves que te contesta de vez en cuando, o es que ni te contesta, o te contesta a dos semanas, ¿para qué te vas a poner a insistirle? Si estás viendo claramente que no tiene ganas, ¿no? Pues entonces no hagalo, no, no lo hagamos. Descuidarse es otro error, descuidarse es... Eh, cuando por ejemplo te ha dejado tu ex y estás de bajón y dices tú, ¿para qué me voy a pintar? si total, voy a ir al supermercado a comprar tampoco hay que ir, a ver, vestido tacones ¿eh? al mercadona, tampoco es eso pero bueno <risa> y no, no deja de descuidarse si te gusta hacerte tus uñas, ártela. si te gusta ir a gimnasio, ve. si te gusta pelarte o peinarte, pues ve, ¿vale? pero que no nos descuidemos el, el sin plan B, Esther Lee, eh, ¿qué es esto el sin plan B? Sin plan B es que cuando conoces a una persona, mmm, muchas veces te puedes fallar y quedas con él o con ella y resulta que después al final te dejas tirado a última hora. Pues tienes que tener un plan B. El plan B es: oye, a tus amigos o amigas, escúchame, que si en caso de que este no se presente o me cambie de idea o esta y me cambie de idea al final, ¿dónde vais a estar? Pues mira, vamos a estar eh, en el centro tomando algo, Allí, ahí en la Gran Vía tomando algo. Vale, pues entonces si te fallas, pues mira, ya sabes dónde están tus amigos y te vas con ellos. O te quedas en casa también, ¿por qué no? Eh, el otro error, demasiada sorpresa. Hay mucha gente que cuando la conoces te empieza a regalar cosas. Que si te he comprado esto, que si ahora te he preparado una cena romántica, que si ahora te voy a llevar no sé dónde, pero joder, espérate, Espérate, que todavía no somos nada ni hemos llegado a nada. O sea, no te vengas arriba tan pronto. O sea, no hacerlo, porque la otra persona va a pensar... Eh, pues esta ya la tengo ahí fácil. El ser celoso, esto es complicado hoy. Esto está muy difícil, que no sea nadie celoso, pero... A ver, veis en Facebook a la persona que estáis conociendo que le pone un... Imaginaros, soy un hombre y estáis conociendo a una. Y veis que le ponen en el Facebook un amigo de ella, le pone «Hola, cariño, ¿cómo estás? Tengo ganas de verte». Y ya es como uff ya te empiezas a encender por dentro». ¿Y este quién es? Y de que le conoce. «¿Cómo que tengo ganas de verte?» Y ese, y ese de que le conoces tú. «Espérate, porque todo el mundo tenemos amigos y amigas, y no, te, no quiere decir que te vayas a liar con él o con ella». Bueno, pues eso, como se vean esos mensajes, pff, la que salía Ya empiezan a preguntar quién es de que lo conoce y, y tú has estado con él y no sé cuánto, y ya... Vamos vale, a ver, esperarse, esperarse, que a lo mejor os equivocáis. ¿Vale? El, el ser demasiado bueno muchas veces tampoco está bien, porque yo, por ejemplo, eh, siempre le he dicho a más de una que ha confundido el ser bueno con ser tonto. O sea, como diciendo, este lo veo yo tan bueno y que hace todo lo que yo quiero, que este es tonto. Yo voy a hacer con él lo que quiera. Ahora quedo, ahora no quedo, ahora te he hecho cuenta, ahora no te he hecho cuenta. Entonces, no hay que ser malo, pero tampoco ser demasiado bueno. ...pues como sea demasiado bueno... ...¿qué te acaba pasando?... ...que te llevas el palo... ...¿vale?... ...y bueno... ...el último pues eso... ...que todo, hacer todos regalos... ...pues lo que he dicho... ...más o menos parecía al otro... ...que dejéis los regalos... ...para cuando haya que hacerlo. ...que ya tenemos bastante... ...con los reyes... ...con Papá Noel... ...con los cumpleaños... ...con los santos... ...y con el día este... ...de los tortolitos... ...del día 14... ...que es el día de los peluches ...y los bombones... ...vamos que no es otra cosa... ...entonces dejarse de, de decir esas cosas... Y bueno, eh, pues ya con esto prácticamente termino. El, si alguien quiere encontrar mis libros, pues los tiene en El Corte Inglés, la Casa del Libro y en Amazon. Los libros cuestan 12 euros cada uno, si no recuerdo mal. Y nada, eh, si me queréis hacer alguna pregunta de lo que he dicho, pues os escucho. ¿Alguna pregunta por ahí? Pues todos los errores los he cometido yo, o sea, yo todo lo que pongo en el libro está desgraciadamente demostrado y comprobado. Todo lo que ha pasado hoy que he comentado, y en el libro viene más, eh, los he pasado yo, o sea, desgraciadamente he tenido que vivirlo, por eso lo cuento, pero sí, he pasado por ellos, me he dado cuenta, los he, los he tenido, me ha pasado una vez, me ha pasado otra vez, hasta que aprendí, entonces por eso decidí hacer el libro, porque seguro que algunos de estos errores lo habéis hecho no me vayáis a decir que no Algunos lo habéis hecho y después y habéis dicho ahora pues sí, lleva razón, sí, sí lo que estáis diciendo, sí, yo os sentí un poco mal como diciendo, uf, madre mía que, lo que hice, es así eh, entonces sí, son son eso son experiencias mías y bueno, y son errores que cometemos todo el mundo pero bueno, que no pasa nada para eso estamos, para aprender, yo he aprendido eso a base de errores y el libro ha sido una recopilación de algunos de los más importantes. No he querido poner todo, porque como yo ponga ahí todos los errores que he cometido, sería como la enciclopedia de la luz, una cosa así de gorda. Y no es plan, ¿sabes? Entonces, sí, así es. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? ¿No tenéis ninguna duda? Bueno, pues nada, pues... Dime. Yo estoy leyendo tu libro y me estoy pasando, ¿no? Y si empiezas a aflojar, la otra persona puede, puede pensar que ha sentido de interés o que te está cambiando o, que, o cómo se. Cómo te... a, a ver, eh, se puede corregir los errores, claro que sí. Y yo creo que es bueno hacerlo, aunque la otra persona piense mal. Te digo por qué. Porque si tú acostumbras a otra persona a mandar muchos iconos, por ejemplo, como me has dicho. Eh, lo que va a pasar es que con el tiempo eso mismo, se va a acostumbrar y el día que por lo que sea no se lo quieren mandar es cuando va a saltar y va a decir oye, ¿qué pasa? ¿por qué no me mandan los iconos? entonces, esto es como los niños pequeños hay que educar a la otra persona y enseñarle oye, que esto va a ser así pero va a ser así porque yo lo prefiero así y acostúmbrate entonces, se puede corregir y se debe corregir cuanto antes si le sigues mandando iconos lo que va a pasar es eso, que se va a acostumbrar a eso y, y el día que no lo haga es que te va, va a saltar todas las alarmas. Te va a decir, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? ¿Y porque no me mandas iconos? Oye, ¿esto, ¿quieres hablar de algo? ¿Te, ¿Te ocurre algo? Entonces, por eso, hazlo. Y lo que sí hay que hacer es mantener eso siempre. ¿Vale? Lo que tienes que hacer es, como he dicho antes, no te vayas a poner, ahora te los mando, ahora no te los mando, ahora te los mando, ahora no te los mando, ¿no? Entonces, tú acostúbrale a no mandar muchos iconos y verás cómo no pasa nada. Esto es como todo. Si acostumbras a tu pareja a, como he dicho antes, a hacerle muchos regalos, ¿qué va a pasar? Que el día que no le hagas un regalo, ¿qué pasa? Que protesta, que se enfada, que se pone triste o que se preocupa y dice, a esto le pasa algo. Entonces, no acostumbres, o mejor dicho, no mal acostumbres a la otra persona y con eso lo que te va a pasar es que... Eso, lo vas a hacer bien desde el principio. Es que como... Como lo hagan mal durante mucho tiempo, después cambiarlo y revertirlo va a ser más complicado. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues nada, pues hasta aquí el tema de los errores. Ya no os canso más. Y bueno, daros las gracias por haber venido. Espero que os haya servido, que os haya gustado. Y que cuando conozcáis a alguien, que os acordéis y que tengáis cuidado. Que luego pasa lo que pasa, y viene la sorpresa. Así que nada, a ver si hay suerte o va bien, los que estáis también, por supuesto, que no, ya he dicho que no estoy aquí incitando a que nadie conozca a nadie. <ríe> y nada, pues daros las gracias, que ha sido un placer estar aquí en mi segunda casa y nos veremos en la exposición. Sí, bueno, exacto, me lo han recordado aquí. Que nada, que me podéis encontrar en las redes sociales... También me vais a poder ver aquí en Isla Cristina, que vengo, que suelo venir, no solo ahora. Y nada, que lo que me ha dicho aquí mi amiga Pilar, que los martes por la mañana, tengo mi sección en una radio de Sevilla, si la queréis escuchar, pues nada, está ahí en mi página de Facebook. Y eso, que es un placer haber estado en mi segunda casa, que nos veremos por aquí más. Y que, ojo, os invito a que veáis la exposición de trabajo de Isla Cristina, os va a gustar. Creo que tú viste ya, ¿no? Viste alguno de los paisajes y tú puedes decir qué te ha parecido, bien, ¿no? Él ya ha visto algunas de las fotos, eh, ha sido en adelanto y os va a gustar, seguro. Son paisajes que he hecho con todo el cariño, aquí me sale fácil. Y bueno, haré algunas más para completar la colección. Van a ser unos 10 lienzos, tengo pensado, 10 lienzos. Y por cierto, también quiero aprovechar para decir que uno de los trabajos que voy a presentar en la exposición se lo voy a regalar el que elijáis al Ayuntamiento de Isla Cristina. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias a todos.